Aquí vamos al más y vamos a escoger en primer lugar a qué contacto queremos enviarle un mensaje programado. Voy a poner a mi otro número. Pero como estás viendo, también puedes mandar mensajes programados no solamente a tus contactos, sino también a cualquier grupo. Bueno, yo voy a escoger este contacto y ahora también vamos a ver que en las opciones de hora y fecha puedes escoger cualquier fecha, inclusive de acá a otro mes o inclusive en otro año. Pero bueno, lo mismo ocurre con las horas las 24 horas del día, pero no seas abusivo, no vayas a mandar un mensaje a las 4 de la mañana. Esto solo es un video con fines educativos, y bueno, finalmente vamos a escribir... El mensaje que quieras, puede ser un mensaje corto, un mensaje largo, como tú quieras Puedes escribir aquí este mensaje que igual va a salir sí o sí, así tú no estés conectado, así estés durmiendo Basta que tu WhatsApp tenga datos disponibles a esa hora y se enviará el mensaje sí o sí En caso no lo tengas, se enviará apenas lo tengas Y no solamente eso, sino que también podrás programar muchos mensajes para contactos o grupos Pero si te arrepientes de un mensaje que ya programaste, solo le haces clic aquí en el botoncito de borrar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 e Instagram, donde siempre voy a subir contenido relacionado a redes sociales y seguridad informática, como a ti te gusta. Y volviendo a las características, una que no es muy usada, pero que tiene mucha funcionalidad es las opciones de cambiar de voz. Vamos a cualquier contacto, a cualquier chat que tengas de tus contactos, y nos vamos a dirigir a la parte superior, a los tres puntitos. Aquí vamos a escoger la opción que dice cambiador de voz. Al hacer clic vamos a escoger cualquier tipo de voz El que tú quieras Yo siempre uso de bebé Pero también puedes escoger el que tú quieras En esta ocasión a ver vamos a probar el de borracho Cosa que yo nunca he sido Y sé que tú tampoco Pero bueno vamos a probar Sígueme en YouTube como José Matsu Y ahora sí le vamos a poner play para ver cómo suena Sígueme en YouTube Ay, oh, igualito, igualito. Así hablo yo cuando estoy son now. Y no solamente hay muchos temas personalizados y estas opciones, sino que también hay muchas más opciones que tiene este WhatsApp Plus que las voy a ir explicando poco a poco en este video. Y bueno, como ya sabrás, si buscas en internet vas a encontrar muchas versiones del WhatsApp Plus, aunque a veces no están actualizadas. Y bien, si vamos al enlace que te dejé en el primer comentario, vamos a bajar un poquito hasta encontrar este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero también más abajo tenemos todos mis temas personalizados, que son más de 300. Están divididos por diferentes tipos, como anime, aesthetics, superhéroes, videojuegos... Dibujos animados, series y películas, deporte, entretenimiento, cantantes, famosos y muchos otros temas Cada uno agrupado, algunos temas ya tienen más de 50 Pero bueno, vamos a entrar por ejemplo a este de videojuegos Y una vez que entramos vamos a ver una pequeña descripción de cómo se instalan los temas personalizados Pero primero hay que descargarlos Para eso nos desplazamos a la parte de abajo Y puedes aquí escoger los últimos temas de videojuegos que he estado realizando Según lo que tú me vas pidiendo en los comentarios de este vídeo así que pide con confianza nomás mi querido rufiancito que tengo una lista grande de temas pendientes por hacer pero sí o sí me voy a dar el tiempo de hacer todos los temas que tú me estás pidiendo y bueno si entre toda esta lista de temas personalizados no encuentras el tema que a ti te gusta no te preocupes o quieres volver de repente a ver otros temas pues vamos a la parte de abajo donde dice más temas aquí y vas a volver nuevamente a la lista de temas personalizados por categoría, para que te puedas ver todos los temas que a ti te interesan. Pero bueno, vamos a lo que te interesa. Si vamos al enlace que te dejé en el primer comentario, bajamos hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Hacemos clic y vamos a poder ver Tres diferentes versiones de WhatsApp Plus. Ahora tú me dirás cuál descargo. Por ejemplo, la oficial de AlexMod, la beta de AlexMod y hasta la de HeyMods, la cual por ahora no te la recomiendo. La que nos compete es la última oficial de AlexMod. Al hacer clic, vamos a ver el enlace directo para descargarlo desde MediaFire. Si es la primera vez que vas a descargar una APK, antes tendrás que darle permiso, pero una vez que lo descargas, y si antes tenías una versión previa de WhatsApp Plus, ya sea oficial o beta, simplemente le das a instalar y listo, ya tienes instalada la última versión de WhatsApp Plus, ya sea que hayas escogido una oficial o una beta, porque son el mismo desarrollador. Y listo, eso sería todo. Ahora vamos a ver cómo la aplicación es analizada por el mismo Play Protect, porque vamos a ver ese icono que dice que es una APK segura. Y ahora sí, vamos a proceder a abrir la aplicación y ya estaría completamente actualizada. Recuerda que la versión oficial última es la 17.00, que salió a principios de agosto, fines de julio. Y recuerda mantenerte suscrito al canal porque apenas salga una versión nueva, la tendrás inmediatamente.